Hola chiquis, ¿cómo están? Soy Nicolás Hoy les voy a mostrar cómo usar Minecraft, pero la versión de educación, para poder programar Bien, primero y principal, hay que descargar la versión de Minecraft Así que en el navegador que tengan ustedes, yo tengo el Google Chrome Van a escribir minecraft.net. Listo, una vez que entran, van a encontrar el sitio web de Minecraft Posiblemente en español, como me figura a mí acá y acá, desde Games, van a poder descargar el tipo de juego que ustedes necesiten. Tengan cuidado que estos son los clásicos juegos de Minecraft, que son pagos obviamente, y el que vamos a usar ahora es el Minecraft Educación. El Minecraft Educación está pensado para hacer código, para que los niños aprendan a hacer código y aprendan a crear soluciones en base a inteligencia artificial y tecnología. Si descubren el sitio web, esto es recomendado para padres, profesores, instituciones... Y bueno, y toda la gente que quiera ver por qué se usa Minecraft para todo esto va a poder encontrar que en escuelas de todo el mundo se utiliza este recurso, como pueden ver acá, para aprender ciencias de la computación y lo que es el conocimiento STEM, que es, es ciencias, eh, tecnología, eh, lógica, bueno, hay un montón de herramientas y conocimientos más que se utiliza a través de esta modalidad. Así que en Get Started, acá arriba, pueden download now, descargar el programa. Y lo instalan tranquilamente. Eh, yo acá lo tengo instalado y activado, como pueden ver. Y listo. Simplemente, eh, en realidad, cuando ingresan al Minecraft, les va a pedir que se loguen con una cuenta de Microsoft, porque ahora Minecraft pertenece, pertenece a Microsoft. Pero yo le di iniciar una demostración, como pueden ver. Demostración, eh, lección de demostración. Pero más adelante les voy a mostrar cómo crear una cuenta. Para que puedan utilizar el juego de forma libre. El tema es que Minecraft requiere. Este Minecraft de educación requiere que la escuela. O que una institución educativa. Te habilite una cuenta. Para que puedas bueno, utilizar todos los recursos. Sin embargo. Eh, hay alguna alternativa. Que yo se lo voy a mostrar más adelante. Para que puedan medianamente activar eh, el juego. Una gran, un buen tiempo. Eh, pero bueno. nada, Así que mientras tanto lo usamos. Así como se ve la eh, versión de demostración como les dije, yo ya acá entré con la opción de demostración, no inicié sesión ni nada, y acá puedo hacer los ajustes o cambiarme la vestimenta de mi usuario para que me quede más cómodo, acá tengo el del, el del programador, listo puedo hacer, puedo hacer algunos ajustes del juego, desbloquear es para comprarlo o para solicitar la licencia y puedo iniciar la sesión que estas son las que están ahora eh, digamos que activas para poder utilizar, vamos a Empezar por este, continuar con las demás, paso a paso, y vamos a ver cómo se usa Minecraft para trabajar con lo que es programación. Les recomiendo que vean los videos anteriores que tengo en el canal, como por ejemplo los de pilas bloques o los de Scratch Junior y otros videos que están relacionados con lo que es programación, porque acá vamos a usar mucho de, de ese conocimiento. Y este, y este tipo de programación que vamos a utilizar es un poquitito más avanzado, así que lo ideal. Es como digo siempre, antes de correr necesitamos caminar y antegatear. Entonces lo recomendable es hacer los otros eh, videos y trabajos y tutoriales que van a encontrar en el canal. Así que hasta acá este video es donde les enseño cómo instalarlo. Les pido que se suscriban si quieren para no perderse ningún video. Y, y que me comenten si, si les gusta este tipo de, de programación o de, de forma de aprendizaje. O si recomiendan algún otro que podamos ver. Yo creo que este es muy bueno como para poder ir terminando de cerrar los...